En plena juventud, perdón. Tal cual, en plena bien. juventud. ¿Viste? Haciendo, no, no asumiendo, che, pero me encanta. No. Me, quedé, me quedé así cuando me dijiste, plena juventud. No, no. Acá estamos siempre apuntando eh, para los jóvenes y con los jóvenes. Por eso estamos con nuestra invitada especial ahorita aquí. Así que bueno. ahora le vamos a contar. Perfecto, te dejo entonces con tu invitada buen programa. Bueno, antes de que te vayas, no te vayas. Sí, no me, no me lo preguntaste, como dice mi, mi compañero de, del lugar de que soy productora. No lo preguntaste, pero yo te no lo voy a decir igual. Sabes que te ti es de Mercedes, y yo te voy a dejar un acertijo que me hacía mi papá cuando yo era a chiquita. Mí. A mí me quedaron tres cosas de mi papá. El juego de la buena pipa, sí. para todos los jóvenes, a ver si se acuerdan, el que no es joven, de la antigua época, que lo averigüe, eh, el tren, el jueguito del tren, y un juego que decía, yendo yo para Mercedes, me crucé siete mujeres. ¡Qué chaca, Karina, eh? Sí. Siete mujeres, no. Yendo yo para Mercedes, me crucé siete mujeres. Cada mujer, siete bolsas. Cada bolsa, siete gatos. Entre mujeres, bolsas y gatos, ¿cuántas iban a Mercedes? Y te despido con esto, Cari. hasta luego y sigo con Itatí. <risa> oh, me quedo pensando, siete bolsas, siete mujeres. Vamos voy a seguir pensando. Voy a Mercedes, <risa> siete bolsas, siete mujeres. ¿Y por qué nombré esto de Mercedes? Porque justamente estamos con Itati Martínez, que ella es de Mercedes. Bienvenida, Itati, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contenta, bueno. la verdad, por la invitación. Contenta. Bueno, yo voy a contarte, Itatí eh, es una joven de 21 años que justamente eh, vive en Mercedes, un lugar de 60.000 habitantes, 65, ¿no Itati? Sí, aproximadamente. Bueno, en ese lugar, ella, lo vamos a dejar para lo último, pero lo voy a dar un hincapié ahora, se ganó un premio la, la, hace poco, ¿sí? de, de maquillaje artístico, pero justamente ella nos va a contar qué estás estudiando desde muy chiquita, qué era lo que te gustaba hacer a los cinco años, como me contaste la otra vez, en principio. A mí me gusta en sí el arte en general, ya sea pintura, dibujo, escultura, incluso la arquitectura, me fascinan las catedrales, por ejemplo. A los cinco años empecé a trabajar, actualmente estoy, estoy en el Profesorado de Artes Visuales de acá de Mercedes. Estoy en segundo año, así que me faltan dos años más. ¿Y qué era lo que te gustaba eh, hacer? Y arranqué a los cinco años... Eh, de chiquita sí. hacía varias cosas. Eh, lo que encontraba para la, algunos trabajitos, eh, me gustaba la artesanía, hacía con retacitos de madera que quedaban, y los cartoncitos de papelístico, Usa, hacía lapiceros por ejemplo, veía mucho los programas de arte o de manualidades por tele y yo creo que lo que me impulsó a, a estudiar arte fue un trabajo que nos dieron para Jardín, sala de 5, que solitos teníamos que representar una obra y a mí me tocó de Van Gogh Girales". y ahí es donde me empezó a gustar mucho las maestras vieron que se me daba un tanto y dijeron mándenla que vaya a estudiar igual eso fue más complicado cuando empecé los talleres me aburría soy rebelde claro pero como libertad. el tema de las órdenes claro me gusta hacer que sea libre eh, soy autodidacta eso me lo han dicho muchos docentes entonces eso me da mis libertades y no me gusta es un problemita con el profesorado, no soy la única, hay varios, pero bueno, no, no fui a muchos talleres, fue todo en casa. O sea que a partir de los cinco años no te escuché muy bien, la profesora te dio un, una obra, ¿cuál era? Girasoles de Van Gogh. Girasoles, ¿y vos qué hiciste ahí? ¿Qué, qué tuviste que hacer en esa ahorita a los cinco años? Eh, imitarla, intentar imitarla porque tenía cinco años y dentro de todo, como había que hacerlo solo, eh, lo plasmé bastante bien, lo imité bastante bien para eh, reconocer bien la forma. Bien, sí, es un poquito y como entonces que. Entonces me incitaron a que diga. Es un poquito como que jardín, ¿no? Eh, siempre hablamos de lo, los pequeños. Eh, tienen la libertad, con distintas técnicas, ¿no? de, de trabajar en forma libre, ¿sí? Crear. nosotros decimos que ellos miran las obras y después las crean, no es necesario que las hagan, igual son pero sus artistas, ellos propios son artistas de lo que hacen, ¿no? yo soy maestra jardinera justamente, así que destaco mucho la labor que se hace en jardín, y mira vos, arranca tus gustos tu por el arte desde Jardín de Infantes. Eh, sí, es verdad lo que vos decís y me acoplo a las libertades que se coartan en diferentes sistemas, que es una lucha que tenemos que pelear, sobre todo los jóvenes que están hoy en día, pelear con esta libertad que se coarta de, de poder ser libre en, en lo que nos gusta hacer, ¿no? en el arte, sobre todo en lo que haces vos. Eh, contame a partir de ahí, en el profesorado, ¿qué es lo que hacen más o menos? Y el profesorado tiene orientaciones diferentes, obviamente pintura y dibujo son esenciales, pero se agregan escultura y grabado. Ahí es donde difiere un poco, escultura mucho, como es ensuciarse, es trabajar con barro, es arcilla. Eh, mucho ya no me gusta, pero igual eh, lo, lo hago de la misma forma que haría un dibujo. sería Cuando arranqué el profesorado fue la primera vez que trabajó en arcilla y fue un tanto yo no quería, pero se da, se da, eh, la verdad, es, es una carrera de cinco años en general, Bien. Eh, estoy en segundo, ya pasé por FOBA, que sería el CT, la formación básica, y bueno, to estamos todos atorados, tenemos una gran cantidad de trabajos para hacer, la verdad, nos vamos acomodando a las situaciones, la materia que menos podemos trabajar este año es grabar, por el tema de la que nos hacen falta elementos, las tintas, la prensa. ¿Cuál dijiste? La materia no te, se te corta un poquito. Y es una grabado. Grabado. La materia es grabado. Grabado es, eh, sí, lo que es una carrera con... que. Nosotros en jardín lo hacemos con, con, con una lapicera y vamos grabando sobre un papel especial que vamos, que se graba, ¿no? Eh... Puede ser no, eso. Lo no, estoy... que ha grabado bueno. es como si fuera silografía, serigrafía. Sí, exacto. Es, eh, trabajar sobre madera, que es la matriz, y con, como si fuese siempre El que no entiende, yo lo tradujo como si hiciéramos sellos, se en tinta sello y se pasa la hoja. Claro, a es una cuando vos... Fácil y rápida de explicar. Nosotros hacemos un dibujo y después le ponemos una hoja arriba y lo aplastamos y sacamos la hoja así, eso sería. Más o menos. Claro, claro. Trabajamos en más metales. Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de tu de carrera, carrera? ¿A dónde más te inclinas A dibujo. A la pintura y el dibujo. Pintura y dibujo. ¿Tenés algo ahí a tu sí, mano sí, como para mostrarnos sea. algo que hayas hecho? Si se puede ver, no sé, si la pantalla nos permitirá. Pero bueno, lo podemos sí. intentar. ¿Tenés ahí? Tengo espero que se vean bien porque los tengo todos son de este año, la mayoría y están protegidos con bolsitas, no sé si se ve estos son trabajos bien. en acrílico naturaleza muerta eh, no está... le pifié mal sí. no tengo problema, los yo primeros trabajos... nada, ¿eh? ¿Eh? no, sí, sí, sí, igual es eso eh, naturaleza ah, bueno. muerta sencilla armada en casa porque es de este año y son sí. dos trabajos están buenísimo. con las bolsitas porque es esencial cuidar los trabajos. Es parte de la nota el cuidado de los trabajos. Ajá, miramos. Eh, después de lo mismo, de naturaleza muerta, puedo mostrar algo, pero no Esto ya es del año pasado. Apa. Ay, Dios mío. Es, si cambia miralo, mucho. Mi, y... mi dibujo, me siento frustración total. ¿eh? No, a mí con el arte, olvídate. No, cambia mucho. Entre acrílico y óleo, la verdad es bastante la diferencia para trabajar. Yo me quedo con el óleo, porque sí. me gusta dedicarme mucho al detalle, que me retan por eso, porque me quedo mucho en el detalle, y no es así. Y el acrílico se me seca muy rápido. El óleo, como es un aceite, dura. Después este ya no es del profesorado. ¡Wow! ¿Eso lo hiciste vos? Este, ¡No! Este lo no hice es en secundaria. ¿Lo hiciste? Eh, supongo que se ve bien. Perfecto. En secundaria, cuando tenía 16. No, o sí, sea que vos la tenías años. re clara ya donde mejorado. apuntabas. Era verdad que a partir de los 5 la tenías re clara. Sí. No, no, no, mortal. Ese cuadro sí, no está tengo fantástico. tengo de más chica, pero sí. sí. Te, te felicito. Ese bueno, es, En realidad es una... Gracias. Sí, Fue también un trabajo de secundario que nos pedían. La obra original es de Alejandro Rosenberg, un cordobés, soy fanática de él, es el realismo que trabaja, es increíble. A mí me gusta mucho el retratismo. Y la idea era plasmar un retrato de eso, de pero darle el toque nuestro. Yo lo hice, lo pasé, agregué unos detallecitos en color nada más. De eso se no, trata. No, el eh, de de no solo. Digo que de eso se sí. trata el arte, ¿no? De, de copiar, poder copiar algo, pero siempre ponerle la impronta de la que lo está creando, ¿no? La, la libertad de poder sí. hacer eh, en eh, esa hay copia. Gente que... Sí. Por ahí el artista, hay muchos artistas que no, el ser copista no le parece correcto porque. No estás creando, sino que estás haciendo lo mismo que alguien más. Pero en mi opinión, ser copista en un principio da mucho para aprender. Porque yo empecé así, copiando. ser, pues, ah. una vez que ya desarrollé mi técnica, empecé a crear por mi cuenta. ¿Cuál es tu técnica? Pero sí, darle, tomar. No, de la técnica es como yo desarrollando, cómo voy empezando los dibujos, de qué forma. Eh, en el profesorado te enseñan de una forma, observando, y yo eso lo aprendí ya a los 14 años empecé a dibujar ah, ya, el ve, ya venías, ya venías allá lejos, que antes del profesorado sí, ya ahí se genera un Ahí se genera un choque, sí. <risa> se genera ah. un choque con los docentes, algunos te dicen, no, ya tenés tu técnica, hacelo tu forma, y otros te dicen, trae no, de hacerlo como lo hacemos acá. Ahí es donde yo tengo un poco de problema porque no me siento cómoda pero por lo general los dos te permiten trabajar de la forma que más te sientas cómodo. Y siempre las bueno, críticas eh, son bienvenidas, porque en eso estoy aprendiendo. Totalmente, pero bueno, a todos los profesores que tengan la en su curso, en su profesorado, no jodan, che, déjense, déjenla que sea libre cuando crea, que lo más lindo viene cuando uno crea y es libre. Cuando te lo imponen es como que, por lo menos a mí, cuando me imponen las cosas fuiste. Ya me puse un potro acá y no me sacás ni por casualidad, ¿viste? Así que me imagino lo que debe ser coartar tu libertad en el arte. Mortal, no. No, no joder. De verdad, no se jode con eso. Sí. Bueno, y Tati, escúchame. Más allá de, de todo esto maravilloso que haces, sí, decime. ¿Querías decir algo? No, no, iba a comentar que justo lo que a mí más me mata, lo que no me gusta es el arte, por ejemplo. ¿De qué? Ahí es donde el arte el abstracto. Ah, el abstracto, sí. Ahí, Ahí es no donde yo medio corta, pero tengo que hacerlo, no me queda otra. Y es donde más correcciones tengo porque voy muy a lo figurativo. Siempre, sí, la inclinación cuando uno es así, te lleva, viste, cuando uno, como uno dice, cuando uno es así, como digo yo, cuando uno es como es, te lleva al ser como sos y lo otro. Lo tocas de, de, de, de, de, de costado, ¿viste? Pero es como que no te sale. Lo tenés que hacer para llegar, porque no queda otra en un profesorado, ¿no es cierto? Y a ti, contame. Vos tenés, aparte de eso, un sí. hobby, que es una de las fotos que salió en la carátula. Eh, esa foto tiene un premio, y vos fuiste, participaste en Mercedes, sí. un lugar de 60.000 habitantes, donde eh, ella me va a contar más o menos la cantidad de participantes. Un, una fiesta que se hizo donde participaron. Gente eh, que estaba con el arte, el maquillaje artístico puede ser, contame vos. Eh, fueron unos programas también de radio donde se hacía un concurso sobre Halo, por eso ese maquillaje. Eh, y era desde de diferentes edades, podía hacer algo en una foto viva o algo nuevo, eh, pero lo, algo creado el esfuerzo valía también. Eh, y sí, eran alrededor, fueron dos concursos, fueron entre 20 y 30 personas de diferentes edades. ¿Y vos con qué ganaste? ¿Qué tenías que hacer? Eh, precisamente, desarme. Yo elegí el maquillaje, que no es a lo que me dedico, así que ese tipo de maquillaje es la primera vez que lo hago, porque no tengo los materiales eh, los mismos que uso para el profesorado, no tengo, no tengo nada de maquillaje. Eh, entonces, bueno, hice tres, entonces, dos para mí y uno para mi hermana, porque es la más la más chiquita, seis años, eh, entonces ganó uno, sí, y yo gané el otro. Vos ganaste el primer premio por el maquillaje del monstruo, ese que me dio una impresión cuando lo vi te cuento, ¡ah! Eh, y la foto es la de tu hermana, ¿no es cierto? Ella ganó como mejor fotografía. Sí. sí Lo sí. importante acá es, como digo yo, ¿no? estos programas que se hacen, vos decís que es un programa de radio que hizo un concurso, estos programas que se hacen en el lugar donde, donde vivimos, donde estás, en Mercedes, con 60.000 60 habitantes, más o menos, como más o menos, 40, 45, eh, incentivando a los jóvenes a que, presenten su forma artística o presenten con lo que les guste o lo, lo, lo destacado que tienen y haya ganadores desde ese lugar, no importa el premio, acá no pasa por el premio, pasa por el incentivar a la juventud a participar y sobre todo, siempre digo yo que tiene que haber algún programa que inserte a los jóvenes y que los dejen hablar, a los jóvenes que los dejen expresarse, no importa si hablan con las manos, con la boca o con el cuerpo, la cuestión es que se expresen. Me parece fantástico esto que ha pasado, lo que viviste vos, lo que vos haces con tus manos, esto de los maquillajes artísticos estuvo genial, eh, es un poco para destacar eso, ¿no es cierto? Y sobre todo destacar, yo sé que a veces sí. el arte, o las personas que se ocupan o que quieren hacer arte, por ahí se ponen su propio eh, límite, diciendo no tengo para los materiales, ¿sí? no me alcanza, son muy caros, no puedo gastar. Yo soy una que digo, me gusta tal cosa y por ahí no puedo gastar y me freno, no me pongo mi propio, no me gusta salir de mi zona de confort, pero vos y si Tati, a pesar de estas adversidades que pasaron, quizás a vos también te ha tocado, lográs salir de ahí y hacer un maquillaje artístico, el cual tuvo un premio. Contame cómo fue eso que hiciste, qué usaste. Eh, para mi hermana fue más sencillo porque es chiquita, pero como dije, son los materiales del mismo profesorado, así que yo solamente de maquillaje tengo un poco de rímel labial y un poco de sombra de ojos, es lo único que tengo. Por ahí una base, pero ya la gasté con esto, eh, así que usé acrílico, pintura Bien. roja, anela, eh, plasticola, para dar un poco de esto de la sangre, y gelatina, un olor a fría, pero bueno. Ay. ¿Y papel también usaste? Sí, para los míos yo para poder hacer los efectos cubrí mi boca con papel higiénico, y como no tengo pegamento, no tengo nada, eh, clara de huevo para pegarlo a la piel. O sea, ¿reemplazaste sí, sí, la plasticola, hacer, el pegamento, por clara de huevo? Bueno, una torta. Acá tenías una torta. Sí, sí, fue incluso... A ver, contame cómo es eso. Sí. Sí, no, o sea, no le, eh, en realidad fue porque eso lo saqué, voy a admitir cómo se me ocurrió la idea, de no estoy mirando por las redes sociales las mascarillas para la piel. Ah, y es exactamente poner clara de huevo, papel higiénico para retirar el acné. Entonces, si pega también para eso, puede servir para el maquillaje. Efectivamente, pegó bastante. Bien. ¿Y eras vos la que estabas? No tenemos la máscara acá. ¿Fuiste vos la que te pintaste? Sí, sí. ¿A mí misma? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, yo sea, misma me pinté, todo bueno. largo. Para la gente que no... describinos un poquito, porque la gente nos está escuchando, nos está mirando, y no trajimos, por ahí no tenés la foto, no, no la tengo acá yo. Eh, a ver si me encontraba, pero yo no tengo la tengo. Yo tengo la foto, las, las preparé por computadora. Ah, bien, ¿las tenés ahí? Mostrá sí, una, a ver para la foto. Cambio la cámara. Este es uno, el que voy a mostrar. Ah, wow. No sé si se ve bien. Sí, se ve, se ve perfecto, dale. Me encantó. Bien. Ese es uno de los que usé para participar, que ha editado los ojos. Todo acá hay papel. El resto es acrílico. Así que. Pero acá es donde está el papel. Papel higiénico usaste. Y. Sí. Ese es el que ganó. Con este sí gané. Este es el que ganó. Está bien que es la no. boca Todo lo que es la boca el papel. ¿Y la que está atrás de eso sos vos? Todo gelatina. Sí, soy yo, soy yo. Mirá, irreconocible, todo gelatina. Bruta alergia, no puede llegar a agarrar. <ríe> Imagínate. No, con gelatina. Ah, sí. bueno, gel me han pedido ¿Eh? hacer maquillaje. ¿Qué? Me pidieron, me pidieron que los maquillos y le dije, no tengo los materiales. Claro, eh, no me quiero arriesgar a que por ahí seas alérgico y yo estoy acostumbrada, ya conozco mis materiales de trabajo. Porque claro, hay bueno, mucho, se, mucho acrílico por acá. Se prueba un poquito en la piel también, ¿no? Pero si a vos te gusta esto, sería un futuro, una futura, a, futura artista en, en maquillaje artístico. La verdad eh, se está usando mucho para las fiestas de cumpleaños, ¿no? Toda esta cosa de, me acuerdo, mi hijo le hicimos una fiesta de, de los zombies y la mayoría vinieron, vinieron todos unos dibujos en la cara impresionante. Eh, yo sobre todo lo que quiero rescatar de acá es eh, felicitarte por, por tu decisión, por la seguridad que tenés en lo que quisiste hacer, a partir de los cinco años, esto como es un programa de los jóvenes para los jóvenes y hecho por ustedes, eh, dar a conocer, no, acá siempre me gusta viajar un poquitito, no me voy por Buenos Aires, bueno, Mercedes, llego a todos lugares a encontrar esa personita que nos, nos haga ver lo importante que aunque se presenten adversidades, uno lo puede hacer igual. Y que lo que nos puede gustar a los cinco puede quedar latente para, para tener 21 o para tener 16 y que eso todavía eh, es nuestra impronta y lo que lo ponemos en sueños y lo cumplimos. Eso es lo que más quiero transmitir a los jóvenes. Eh, y Tati ante una adversidad, no tener sus papeles, sus pinturas, con lo que tenía en la casa, Clara de Huevo, la mamá, la verdad, porque la docena de huevo está también, <risa> o sea que, eh, Clara de Huevo, pero era lo que ella tenía, <risa> acrílico, y con eso gana un premio de, una, de un concurso de, de su lugar, ¿no? Así que para mí me parece maravilloso y a ti sí. te tengo que agradecer eh, el que estés hoy en mi programa. No y, por favor, a, vos, y, bueno, a todos los jóvenes que se puede. Y un mensaje, siempre los dejo cerrar con un mensaje de ustedes para todos los jóvenes que te estén viendo, o la gente grande que te esté viendo y que tenga hijos también, ¿no? ¿Por qué no? Un mensajito que quieras que la dar gente a la esté interesado en el arte, que lo haga porque, en mi opinión, cualquiera tiene la capacidad para lograr lo que se proponga, si está dispuesto. Yo creo que nadie es mejor o peor en el arte. Además sirve para transmitir, sirve para, en este caso yo usé el maquillaje despejarme, porque estaba atareada con el profesorado, que no lo dejen de lado, porque así como el de.. Yo, también el arte ayuda mucho. ¿Y cuál puede hacerlo? Que no digan porque no, míralo, lo bien que dibujo, yo me siento mal, me retraigo y me tiro atrás. No, hay que seguir. Yo estuve años para lograr lo que puedo hacer ahora y seguir trabajando para perfeccionarme. Así que ojalá, y estoy muy contenta acá en la ciudad de Mercedes, se fomenta mucho el arte, hay murales increíbles que la mayoría los realizan los, de los chicos de profesorado. Eh, estoy muy contenta de que acá en la ciudad se fomente tanto. Hay concursos, está el museo. Ojalá que en bueno. todas las ciudades se realice lo mismo. Bueno, eso, que, que al que le guste, que se arriesgue. Sí, sobre todo es lo que yo digo siempre, ¿no? Esto de, de abrirle las puertas a ustedes, a la juventud, que pueden hacer millones de cosas. Eh, pueden con la voz, con las manos, sí. ¿no? Eh, los murales, me encanta que Mercedes se tenga en cuenta a los jóvenes, que se los incentive, que se incentive el arte, eh, dándole participación a ustedes, que son nuestro futuro, ¿no es cierto? Son el, el hablar de nuestro, de nuestro futuro y eh, es tan espontáneo y que es totalmente diferente a lo que éramos cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Porque las frustraciones nuestras quedaron... Con nuestras creencias, y ustedes están como más, más libres ¿no? con este tema. Así que yo te agradezco un montón y a ti que hayas estado conmigo. Eh, felicitaciones al, al lugar, a, a Mercedes, a la gente de Mercedes, que incentiva esto, a la radio, que incentiva, que es una buena idea que me has tirado, que incentiva toda esta cuestión de los jóvenes, maravilloso. Gracias por estar acá. Te mando un beso enorme y no, me voy despidiendo del programa porque si me dejas hablar a mí, olvídate, yo hablo toda la tarde. Así que me encantó lo que lo que haces. Ojalá que el año que viene Muchas podamos gracias. estar de vuelta mostrando. Muchas gracias por la invitación. Tu progreso, ¿no? Y andar mirando las catedrales, las esculturas y después me contás, sí. porque para mí a veces son todas del mismo estilo, te cuento. A veces las miro, me fascina, me fascina ese no. que atrás de cada cosa de esa de cada catedral, de cada escultura, hay una sí. cosa bellísima atrás, pero bueno, este, estar en ustedes, el descubrir cuál es, yo, no. yo, lo, yo lo admiro nada más. Así que bueno, nos despedimos de Arroba Joven, chau Tati, gracias, gracias, gracias, gracias por estar conmigo, hasta Muchas la próxima. Gracias. Es de... Chau, chau, chau, y nos vamos Saludos. a Arroba Joven, una vez más, con una niña de Mercedes que nos demostró lo que se puede hacer ante cualquier adversidad. Gracias, chau, chau, chau.